Saludos a todos y todas. Nos encontramos en el municipio de Juana Díaz, en la comunidad de la Pastillo, trayendo nuestra iniciativa de las Ferias de Salud y Servicio, donde traemos aquí a las puertas de nuestra gente entidades gubernamentales, oficinas municipales y organizaciones sin fines de lucro. La finalidad de todo esto es poder darle el servicio directamente a las puertas de nuestra gente. Además, aprovechamos esta actividad y le hicimos entrega a la Policía Municipal de Juanadía unos chalecos de seguridad que fue una aportación de este servidor al municipio de Juanadía por la cantidad de 15 mil dólares. Seguiremos estas iniciativas y próximamente estaremos anunciando dónde nos vamos a estar haciendo estas ferias de servicio y salud para nuestra gente.